Buenos días amorcito, tu cara muy roja me lo decía Soy feliz, soy feliz como cada día, existe tu ya, soy tu amorcito Estabas soñando, estabas a mi lado, agua clara eran tus ojos y me mirabas. Acariciaba tu piel de color canela. Apoyabas tu cuerpo sobre la nuana. Corrías profundamente mientras miraba. Tu cuerpo hermoso, tu rostro bello. Te desperté dulcemente con un beso dijiste hola y me devolviste el beso buenos días amorcito tu cara muy roja me lo decía soy feliz soy feliz como cada día lo hiciste tuya soy tu amorcito y me doy cuenta ahora sigo soñando con los ojos abiertos sigo andando no olvido ni un momento la bella noche de amor y de pasiones me estoy bañando tu cara me persigue en cada momento tu cuerpo me tremece en cada paso Nunca dices te quiero, no pasa nada No hace falta porque sé que estás enamorada Estaba soñando, estabas a mi lado Agua clara eran tus ojos y me miraba, Acariciaba tu piel de color canela Apoyabas tu cuerpo sobre la almohada Buenos días amorcito Tu cara muy roja me lo decía Soy feliz soy feliz como cada día, me hiciste tú, tú, ya soy tu amor, me hiciste tú ya soy tu amor.